la familia regresamos con la tercera parte de este tutorial básico de la búsqueda de tesoros miren ya está el riot mode ya hay más de 25 jugadores buscando pero miren se salió uno y ya se quitó ahora sí familia vamos a buscar un tesoro que sé que es lo que muchos están esperando que vean cómo no soy bueno para buscar tesoros ahora vamos a hablar del tesoro estándar como les dije en el primer video nos dan una búsqueda gratis porque el limitado y el exclusivo siempre son gratis para buscarlos pero los estándares solamente uno cada 24 horas es gratis este no se basa en el tiempo universal en el tiempo UTC se basa en 24 horas después de que usé mi búsqueda gratis por ejemplo ahorita son las 7 19 de la mañana tiempo de San Francisco una vez que termine de hacer esta búsqueda, me voy a tener que esperar hasta las 7.20 de la mañana del siguiente día para que me den mi búsqueda gratis. Vamos a buscar este tesoro para que les explique lo más básico cuando busquemos el tesoro, ¿ok? La apretamos. Aquí me dice que la búsqueda será gratis. La recompensa que me pueden dar por encontrar este tesoro puede ser... De entre 230 UPEX a 6600 UPEX. Solamente dos veces me he ganado esta cantidad. El 80-85% de las veces me da la cantidad mínima. Vamos a buscarlo. Confirmamos. Como pueden ver, tengo 5 minutos para encontrar el tesoro. Lo que haremos ahora, para activarlo, tienen que escoger una propiedad donde esté pasando su explorador. Siempre escojo las azulitas o la mía. Porque aquí dice tesoros. Aquí en la ventanita. Y me sale la flechita. Si escogen una propiedad verde que está a la venta. Como ven. No les sale el dibujito del cofre. Lo que tienen que hacer aquí donde dice más. More. Le apretan a la flechita. Aquí está el dibujito del, del tesoro. Del cofre. Le apretamos. Y miren. Voy a tratar de hablar un poquito más de las flechitas. En los próximos videos. Pero vamos a encontrarlo lo más pronto posible. ¿Ok? En el siguiente video vamos a hablar de la red de propiedades. Pero quiero que este sea corto. El video. Confirmamos. Lo voy a mandar a mi propiedad. Porque lo estoy mandando a mi propiedad. No gasto cents. Y no le pago a nadie por los supex. Tengo 11. Selecciono. Me pasé. Regresamos. A ver. Vamos aquí. Vamos a esta, nos quedan que tres minutos familia. También lo que vamos a hacer, a ver si un día Cebras se anima para que entre al... la sala de voz para que comparta su pantalla y nos enseñe cómo busca los tesoros. Ah, no, ya me pasé. Pero me gusta hacer una triangulación, que es lo que nos recomienda Zebras. Que eso nos va a ayudar. Ok. Y en otro video les voy a explicar lo de las flechitas, que para mí es lo más complicado. Aún no lo entiendo bien. Pero en otro video vamos a hablar de eso. Ah, por acá. Vamos a ver por acá. Voy a tratar de encontrar uno de... No, no tengo tiempo de esto ahorita. otra búsqueda de tesoros les voy a explicar muy bien mi estrategia como ahorro UPEX y Sense, okay. entonces ya está acá estará en el verde 40 35 lo voy a mandar acá si mi explorador hubiese agarrado caminito hacia acá no lo mandaría hacia esta propiedad porque solito va a llegar aquí y va a poder encontrar el tesoro. Vamos a mandarlo aquí. Como pueden ver, me gasté 75 UPEX y 2 cents. El tesoro fue gratis. Mi ganancia fue de 155 UPEX, creo. Tal vez me equivoqué, pero le saqué algo en 4 minutos. No es mucho, pero le saqué algo. Así es la búsqueda. O sé sea que no les expliqué bien paso por paso, pero quería enseñarles cómo se activan los tesoros para que entiendan esa primera parte. Ahora lo que vamos a hacer, como ven, me quedan 9 cents. Les dije que no me gusta empezar con menos de 10 cents. Voy a buscar más avioncitos y ahorita regreso en otro video familia les voy a explicar cómo encontrar estos avioncitos lo más pronto posible lo, hay diferentes maneras de hacer esta búsqueda muy fácil bueno ya tengo mis 11 cents ya llevo una ganancia de que habíamos hecho 135 upex creo ahora mis siguientes opciones son o esperarme a que salgan los tesoros gratis, los limitados o los exclusivos. O puedo pagar 100 UPEX para hacer una búsqueda más. Como ven, antes era gratis, ya no. Ahora tenemos que pagar 100 UPEX. Y esto es lo que hago la mayoría del tiempo, buscar estos estándares. Vamos a seleccionar aquí. Vamos a pagar. Y fíjense aquí, en mi balance de UPEX, tengo 13.404 me van a quedar 13.304, confirmamos, miren ya me quitaron 100 UPEX, tengo 5 minutos, Y está la flechita, ya está un poquito más cerca el tesoro, uh, vámonos acá primero, rápido a ver a ver a ver aquí vamos a mandarlo aquí como pueden ver ya lo mandé a dos de mis propiedades a uno gasto cents a uno gasto upex para visitar otro jugador todavía nos falta estas flechitas siempre me confunden es lo que tengo que practicar familia tengo que tengo que saber cómo medir estas tengo que saber cómo medir la distancia Uno, 1 2 me voy a aquí ahora lo que quiero hacer familia es buscar una propiedad que solamente me cobre 20 30 upex algo así la mayoría de jugadores está cobrando 40, miren 100. Porque aunque no lo crean, cada 10, 5 UPEX que nos ahorremos, nos ayudará muchísimo si estamos buscando tesoros todo el tiempo. Como no estoy compitiendo con nadie, no tengo que apresurarme. Si estoy buscando uno de los tesoros limitados exclusivos, ahí sí tengo que mover mi explorador y pagar lo que lo que tenga yo que pagar para encontrar ese cofre lo movemos aquí entonces ya pagué 100 upex para activar el, la búsqueda más 20 por visitar este jugador Ah, me pasé y si me pasé muchísimo creo que va a estar a por acá vamos a ver si encontramos uh, sí, 100 no es mucho 60 40 con tiempo nos queda 2 minutos 20 20 vamos a buscar de este lado 25 40 100 100 mm, aquí vámonos aquí a este Espero que no está aquí. Si está aquí voy a tener que pagar otra vez, pero ¿no saben qué? Vamos a ver aquí. Voy a tener que pagar los 40. Se si me hace para para no arriesgarme Vamos a moverlo una vez más. Y lo voy a mandar. No, saben qué. Aquí, aquí este es de 100 de 100 ah, aquí a ver vamos a mandarlo aquí a ver si no me pasé ok Bueno lo encontramos a ver cuánto nos da 230 gastamos que 60 en visitas más 100 en activar los 160 una ganancia de 70 UPEX si lo hubiese yo mandado acá me hubiese yo ahorrado otros 15 UPEX como pueden ver me quedan 9 esta es otra forma de buscar estos tesoros si no quieren competir con estos jugadores que son buenísimos estas búsquedas son gratis como les dije cada vez que salen pero la competencia puede ser muchísima. Como tengo mi red de propiedades, familia, no pierdo tantos UPEX, no pierdo tantos CENTS, porque en dos o tres visitas a otras propiedades ya encuentro el tesoro. Por eso no me va tan mal cuando busco estos tesoros estándar. Y esto es lo que hago todo el día. Si sale uno de estos limitados o exclusivos, trato de buscarlo a ver si... A ver si les puedo ganar a estos jugadores. Tal vez una o dos veces por día puedo ganar un limitado. Los exclusivos está muy, muy difícil. Esto concluye la tercera parte de este tutorial básico de búsqueda de tesoros familia. Dejen un like, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos despuesito en el siguiente video.